amigos cómo están bienvenidos una vez más acá a mi canal de youtube bueno y hoy vamos a estar haciendo lo que es este sorteo del tutel mk1 bien vamos a meternos ya de una de lleno bien eh, esperen que voy a agarrar mi cuadernillo por las dudas que haya que anotar algo bueno vamos a hacerlo así en semi-directo. vamos a poner número de premios elegir ganador va a salir lo que salga hay 71 comentarios de los cuales eh, 51 comentaristas diferentes, con lo bueno, cual seguramente eh, 51 son los participantes y 20 son comentarios míos respondiendo eh, a quien haya comentado algo. Así que bueno, recuerden cómo es el procedimiento. Vamos a estar sacando en principio lo que es 5 eh, ganadores. De esos 5 ganadores tienen que estar muy atentos eh, y mandarme por Discord si es que aún no lo han hecho. Eh, y si lo han hecho, háganlo de vuelta nuevamente por mensaje privado. Si puede ser mejor, mándenme un mensajito privado, dando capo hashtag 2932 en mi Discord eh, para poder tenerlos en cuenta. Y recuerden que mañana digamos, diremos que hoy es miércoles 30. Bien, vamos a hacer el sorteo y el que más eh, por mañana es 31. Ok, mañana es 31? Sí, ok, eh, se tiene que ir antes del primero, por eso. Entre los 5 que más hayan compartido el video, que me muestren a mí comprobando que hayan compartido el video, son aquellos que van a estar. Eh... Se a la pizza, la mierda. Bueno, no bueno. importa. Eh... Son los que van a estar ganando. Dale, vamos a meterle pilas 3, 2, 1, va, oh, oh. Bueno, Diego Chirinos, creen que. Ah, oh, fuck, se me fue el coso para allá. El lápiz, bueno, a ver. Lápiz será. Vamos. Eh, Diego... Me río porque soy un viejo de mierda que lo hago a la piscera. Tendrá que ser... Eh, Tendrá que copiar y pegar y ya está, boludo. Que en realidad es Diegoncio. Diegoncio. Eh, la Fesa. Fesa, que es encima esta no tiene gozo, bolero. Daniel Salmerón. Daniel Salmerón, eh, ¿quién más? Mike Ward Mamani, Mike Ward Mamani, Mamani, Kuriochi Game, Kuriochi Game. Game. Perfecto. que más tres? Vamos por el cuarto. Hanaka, Corea. Okay. Hanaka, Corea. Y el nick es Hanak Ghost Replay, Replays NA. Hola, si no, me gustaron tus videos, nick de Ghost Ghost. Bien, perfecto. Entonces vamos con... Eh, Ghost Replay Replays NA ¿Bien? ¿Perfecto? Eh, y es... El nick es... De... Ghost God, El dios... Fantasma Sería... Guión sí, bajo acá. Bueno, ustedes 5... La eh, Dafesa, Kuroki Game, Hanakak, Hanakak o Hanakak, no sé cómo sería, pero bueno, Hanakak y The Ghost God tienen que enviarme ya hoy, eh, tienen que enviarme cuántas veces lo compartieron y eso a mi Discord. Si lo compartieron en WhatsApp, mándenme la captura de pantalla. Si lo compartieron en Discord de su clan. Eh, ya van dos, si lo compartieron en Instagram son tres y cuatro, si lo compartieron en Whatsapp y cinco, así en Facebook y seis, bueno, y así sustantivamente, así que como diría el chavo del ocho, así que bueno amiguitos, básicamente esto ha sido todo por hoy, después veremos quién es el que más veces lo ha compartido, eh, vamos a verlo en el próximo video, que seguramente lo estaré subiendo hoy por la noche sí, así que ya están los cinco ganadores, estén atentos porque, si no, a ver otra cuestión, si ninguno de estos me manda nada, vuelvo a sortearlo, ¿bien? Y se va y sale un ganador y chau, listo, no bien, bien. Pero, si alguno de estos no me manda algo también, queda descalificado automáticamente. Y si el que, como dije recién, y si no, el que más veces lo haya compartido es quien gana. Bueno, amiguitos, muchas gracias. Ustedes cinco recuerden de enviarme eh, los lugares a donde lo compartieron, ¿bien? Si hay empate... Directamente eh, se destinen en el campo de batalla y a cagarse a tiros a ver quién gana, creo que es lo más sano Porque esto es un war of Tanks y no hay nada mejor que vernos en el campo